Hola amigos, muy buenas. Aquí estamos en Lecciones de Mate, tu canal de YouTube, eh, repasando la resolución de problemas de edades, que son muy típicos de los exámenes. En este caso os traigo un ejemplo del libro de SM Sabia, Nueva Generación, de tercero de ESO, el número 148. Vale, lo primero, lo de siempre, ¿eh? lo que digo con todos los problemas. La idea es leéroslo todas las veces que necesitéis hasta que nos hagamos una idea de qué quiere decir el problema. Y luego, sin escribir nada, ¿eh? Y luego ya después hagamos una siguiente lectura... Dónde vamos a intentar poner los datos. Venga, te acompaño. Hace cuatro años, la edad de Ana era el doble de la de Rocío. Dentro de seis años, las dos sumarán 56 años. ¿Qué edades tienen en la actualidad Ana y Rocío? Fijaros que te hablan de hace cuatro, luego te piden la edad en la actualidad y te dan de datos de dentro de seis. Entonces vamos a tener que poner una tabla con Ana y con Rocío con tres columnas. Hace cuatro años, hoy y dentro de 6 años. Aquí lo tenemos. Bien, como lo vamos a hacer con una única ecuación, aquí en la tabla no podemos utilizar A para Ana de variable o de incógnita y R de Rocío, solo podemos usar una. Así que la otra la tenemos que referenciar a la primera. A mí lo que se me ocurre aquí es utilizar la columna de hace 4 años. Dice que la edad de Ana era el doble de Rocío. Si hay Rocío yo le pongo una R de Rocío Ana tiene el doble, tendría 2R. Como eso era hace 4 años, hoy quedan, tendrán. Habrá que sumarle 4, con paréntesis, como os comentaba los otros días, porque si luego hay que hacer una distributiva, lo necesitamos. Claro, dentro de 6, pues será hoy más otros 6. 4 y 6 será 10. 2R más 10 y R más 4 y 6 también 10. Pues una vez que tenemos la tabla, usamos la otra frase que os la he puesto aquí en amarillo para montar la ecuación. Dice: dentro de 6 años, dentro de 6. Dice, las dos sumarán 56. Es decir, que si yo sumo Ana más Rocío, me saldrá 56 años. Ahora tenemos que coger e ir usando la tabla para sustituir Ana, Rocío y el dentro de 6 por los números y letras que correspondan. Vamos allá. Como hablamos de dentro de 6, nos tenemos que coger la tercera columna. Dice, Ana... Ana, si te fijas, dentro de 6, ahí hemos puesto que es 2R más 10. 2R más 10. Ahora hemos puesto más rocío y rocío es R más 10. R más 10 igual a 56. Y ya tenemos montada la ecuación. Si tú esto lo ves así, de primeras y te has fijado en la tabla, esto es bastante difícil de sacar, esto no lo saca nadie de cabeza, muy difícil. Lo suyo es apoyarte en una tabla o en otra forma que a ti te guste de expresar los datos e ir poco a poco traduciendo de ese lenguaje natural, en castellano donde estaba expresado el problema, a algo en algebraico que se pueda resolver. Esta ecuación de aquí es muy sencillita, la podemos quitar primero los paréntesis. Ahora podemos simplificar los términos semejantes. Quitamos el 20 con la regla de la suma. Y para despejar la incógnita, dividimos entre el coeficiente que es 3. Vale, tengo que r vale 12. Cuidado, porque te dice qué edad tiene en la actualidad. Y nosotros r lo hemos llamado la edad de Rocío hace 4 años. Ahí lo he puesto en verde, ¿ves? r es hace 4 años y a mí me piden hoy. Con lo cual, sería un error utilizar la r solo. Nosotros, para calcular la edad de Rocío, tenemos que utilizar r más 4, que está en la columna de hoy. Rocío tendrá 4 años más que hace 4. Entonces, aquí en la solución, hoy Rocío tiene R más 4, como R es 12, más 4 son 16 años. Y Ana, de forma parecida, tendrá 2R más 4, con lo cual será 2 por 12 más 4. Con la jerarquía de operación hacemos el producto primero, 24, 4, 28 años. Y ahí tenemos la solución definitiva a nuestro problema, que Rocío tiene 16 años y Ana 28. Bueno, como veis en el vídeo anterior, si no os dejo por aquí el enlace se hace bastante más fácil con un sistema. Pero también podemos utilizar la herramienta de las ecuaciones y también encontramos la misma solución. Espero que os haya gustado. Si tu problema se parece a este pero no es igual y no encuentras cómo plantearlo, ponmelo por aquí en los comentarios o visita el blog, que tenemos unos cuantos problemas más resueltos. Y si te ha gustado, por fin dale aquí a me gusta, o compártelo con tus amigos o suscríbete al canal si estás interesado en que te avisen cuando lleguen nuevos vídeos. Que te vaya bien y mucho ánimo con tu estudio. Venga, y si te aparece, coméntanos desde dónde nos estás viendo y abajo en los comentarios nos ponéis el país desde el que estáis viendo el vídeo. Venga, un saludo muy grande. Hasta luego.